Empezar a grabar, cosa que no hice con mi, con mi presentación. Ahora ya estoy grabando, perfecto, para poder eh, tener eh, este, también esta sesión grabada a disposición de ustedes, a disposición de todo el público que está escuchando las sesiones eh, cuando ya eh, terminan. Entonces, bueno, gracias a los ponentes por participar, gracias a los participantes países de América Latina por acompañarnos y ahora si más, doy la palabra a Jorge Andrade. Adelante, Jorge, perfectamente tu PowerPoint. Gracias. Buenos días. Buenos días, eh, Claudia, buenos días a todos. Antes que nada, les agradezco darnos la oportunidad de estar con ustedes y compartir algo de nuestras experiencias. Voy a hablarles un poco de la experiencia del taller de vivienda en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y el enfoque que tenemos en la enseñanza de arquitectura, que le llamamos arquitectura social o arquitectura popular, desde la concepción de la producción social, de la gestión del hábitat que se ha desarrollado en el mundo. Eh, en nuestro trabajo se inició hace 31 años, en febrero de 1986, como consecuencia del del 85 en la Ciudad de México. Y desde aquel momento hemos estado trabajando, integrando investigación, docencia y servicio en trabajos eh, siempre relacionados con comunidad o con organizaciones sociales. La experiencia que hemos tenido en estos 30 años. Nos permite tener una formación bastante amplia desde el punto de vista de la arquitectura, pero planteando siempre la formación de nuestros alumnos de una manera, eh, respetando la interculturalidad que tenemos en México, muy importante, respetando y trabajando la interdisciplina y entendiendo nuestra ubicación en los, en los diferentes sectores. A continuación les presento la plática. Vamos a empezar con él. Con nuestra cómo no pasa ah, bueno un momentito estamos no te preocupes Jorge aquí la sí. vemos tú quieres pasarla eso ahí está perfecto sí bueno, les decía a ustedes que el enfoque que tenemos en la UAM es inscribir la práctica del profesional del arquitecto en una visión diferente a la tradicional. Inscribir la práctica profesional del arquitecto como un servicio social, como un trabajo, como nos plantea nuestra universidad para resolver problemas socialmente relevantes. El hábitat y la vivienda popular para nosotros son el tema más importante. Desde ese punto de vista, nosotros iniciamos siempre nuestro trabajo tratando de abrir ese panorama a un lado de la arquitectura que Ramón eh, Gutiérrez le llamó la otra arquitectura, la arquitectura popular, la que, la que está en todos los pueblos de muy diferentes partes del mundo y que primero que nada es la tradicional, la que con, se construyó poco a poco a través de siglos decantando soluciones, tecnologías, formas de habitar para res responder con un hábitat muy importante. La segunda es la arquitectura espontánea. Sabemos que desde, desde mediados de siglo en nuestro país y gran parte de América Latina, la expansión de las ciudades centrales generó estos crecimientos espontáneos, que es también un resultado de la producción social del hábitat. Eh, sin ninguna asesoría, sin ninguna asistencia. Y la más reciente, que parte desde los 60, 70, es cuando organizaciones populares, comunidades, contratan o gestionan el apoyo de arquitectos haciendo una arquitectura popular, porque el arquitecto no, no es el, el actor más importante, es la organización, es la comunidad, y entramos nosotros como parte ...como asistencia a estos procesos sociales. Así, Primero que nada quiero hacer ver la relevancia que tiene nuestro país, la importancia que tiene nuestro país, entender que es un país muy diverso ambiental y culturalmente. Este póster saturado de imágenes nos da una imagen de, de, de cuán diverso es este país en fauna, flora, topografía, clima, costumbres etcétera. Esto para nosotros es un elemento muy importante. La diversidad es una fuerza, no es una parte que nos divida, al contrario. Plantea desde diferentes enfoques soluciones muy diferentes que permiten visualizar con más integralidad los problemas. El, el póster anterior podíamos ver por detrás de él estas tres estructuras, entre otras. El clima, el país tiene... Una gran variedad de clima, desde lo desértico hasta lo tropical húmedo, pasando por las diferentes costas, las zonas montañosas. Es un país muy diverso en clima y por tanto en fauna, en flora, en topografía, en hidrología. Las regiones eh, indígenas son para nosotros eh, regiones vivas, con más de 60 lenguas vivas, que muestran y, y hablan y tienen concepciones del mundo diferentes y complementarias. Esta parte, siempre olvidada en México, es para nosotros un tema muy importante en la formación de nuestros estudiantes. Partir de la riqueza cultural y la riqueza bioclimática del país es muy importante. Y el tercer elemento es la, cuando la colonia, se da la colonia, las diferentes órdenes mendicantes o religiosas se ubican en diferentes partes del país, dando nuevamente matices de arquitectura, de formas de habitar por regiones. Entonces, todo esto nos hace, habla de una diversidad muy importante que tenemos y que transmitimos a los alumnos desde un principio. La, los principios que toma el TAVI, muchos de ellos, ustedes los conocen ya, son principios que maneja la Coalición Internacional del Hábitat, Primero que nada, vemos la vivienda como un derecho humano inalienable. Segundo, la vivienda es para nosotros un proceso, no es un producto, responde al acto de habitar. Entonces, siempre es dinámica, es transformable, está en cambio constante. Tecnología, espacios, luz, sombra. La vivienda es cultura, razón por la cual es compleja y multidimensional. Se inscribe siempre en un lugar, en un tiempo... Y en un grupo específico. Nosotros tenemos que entrar a ese lugar, entender ese lugar en todas sus dimensiones, antes de hablar de arquitectura. Y la vivienda popular es aquella que es habitada mayoritariamente por los sectores de ingresos no mayores a cuatro salarios mínimos. En traducción a otros, estamos hablando de cuatro dólares al día. La siguiente. La producción social de vivienda es la forma dominante de producción de vivienda popular en México. Sabemos esto eh, por datos eh, nacionales, eh, eh, este proceso de producción es constante, no depende de factores eh, políticos y económicos, eh, políticos principalmente, o, o privados, sino que es una constante la producción social del hábitat de popular. El poblador en este caso de la producción social es el agente principal, es el que lleva el control de la transformación dentro de sus limitadísimas condiciones económicas y técnicas y sociales. La participación de los profesionistas, por tanto, eh, tiene que estar, si se, se quiere dar, tiene que partir de un conocimiento de estos procesos eh, de producción social del hábitat generados por la población, tanto los Tradicionales como los espontáneos. No podemos concebir una arquitectura popular sin entender las formas de producción dominantes. En, de manera simple, presentamos aquí un esquema que da las variables que tomamos para acercarnos a través del diseño participativo. Y el diseño participativo lo entendemos como: cómo podemos insertarnos a esos procesos que están vivos, que están llevando el control y que simplemente podemos apoyar, podemos trabajar junto con ellos para ser más eficiente para dar mejores soluciones, en otras palabras, para mejorar la calidad de vida que se da en estos hábitos. Para nosotros el aspecto histórico es muy importante, no solamente las transformaciones ambientales, sino las transformaciones en el tiempo sociales, culturales, económicas, que dan lugar a las condiciones de vida que tomamos en un momento determinado. El aspecto ecológico es un elemento que sabemos ha aparecido ya desde los 70s, un poco antes, y que cada vez en, a nivel internacional es un elemento sumamente importante. El hábitat Siempre nos hemos considerado el ser humano como algo externo al hábitat. Y, y estamos, este siglo, estamos sintiendo las consecuencias de, de todo esto. Los sismos, los huracanes, los cambios bioclimáticos tan fuertes tienen que ver un poco o mucho con el impacto que la humanidad está dando en el, en la, en el mundo en términos generales. El aspecto social y antropológico. Como vimos en las primeras imágenes, este país en términos de antropológicos tiene una riqueza cultural viva muy fuerte y eso tenemos que hacer ver a nuestros alumnos antes que nada. Eh, hay una frase muy bonita que dice, eh, tenemos que aprender a ver eh, Europa desde México y no a México desde Europa. Hablando un poco de la... De la, de la Influencia de todas las formas de pensar que siempre son trasladadas de los países de primer mundo a los nuestros. Si no nos conocemos nosotros, antes que nada, no podemos exigir o no podemos plantearnos cómo aprender de los otros lados lo que nos interesa y cómo eliminar lo que no nos interesa. El aspecto tecnológico tiene que ver con todos los avances que tenemos internacionalmente, pero también con la gran calidad y con las tecnologías que han existido por siglos y que siguen existiendo a pesar de los fuertes embates de la industria privada de la construcción y de las políticas que tienden a nulificar, como la última declaración del presidente que la adobe no, no servía. Eh, nosotros estamos en la preocupación de que primero tenemos que entender nuestras formas de producción del hábitat, primero tenemos que entender la tecnología, los recursos naturales, la forma de, de trabajar y, y a partir de eso tal vez incidir un poco en mejorar, en hacer adecuaciones, pero nunca negar lo que históricamente ha generado nuestro hábitat popular. Todo esto se centra en el diseño participativo. Entonces, el diseño participativo no es ir a escuchar, sino ir a entablar un diálogo donde cada quien aporta sus saberes. La comunidad nos matiza, nos da elementos muy importantes y es la que decide, junto con las opiniones que les damos, eh, por dónde tenemos que seguir. Pero el trabajo es, es un diálogo que va de un lado a otro. Y generalmente en estos procesos es muy importante reconocer que aprendemos más de lo poco que podemos dar. Porque esta visión integral nos abre a un mundo que por lo general se cierra de esta, de, desde la visión tradicional de la arquitectura. De manera corta, sin entrar en detalle, estos son los pasos que seguimos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos pasos han sido retomados algunos de otros autores como Livingstone, como jabraken como eh, diferentes aproximaciones, pero esta es una secuencia. Cuando trabajamos directamente con una familia, lo primero que tenemos que hacer es el diagnóstico de la familia. ¿Qué es? ¿Cuál es su problema? Cuál, ¿Qué es lo que desea resolver? Cuando trabajamos con una organización, generalmente... Antes de trabajar con la organización, tratamos de trabajar el paso dos, que es el contexto, el entorno y el sitio. Para ir a dialogar, queremos primero ubicarnos con quién vamos a dialogar, qué importancia tiene su hábitat, cuáles son los elementos que creemos que son importantes y su forma de habitar. Su forma de habitar ya es un trabajo de campo con ellos para luego llegar a un diagnóstico. Y más adelante, el diagnóstico nuestro, que se presenta a la comunidad, y se hace el diagnóstico conjunto, que permitirá llevar al concepto de vivienda que ellos, o de hábitat, que ellos eh, piensan. A continuación, doy, doy algunos pasos de, de estos elementos. En el primer análisis es el, análisis de contexto del entorno y del sitio, son como escalas directamente relacionadas que inciden unas sobre otras y que tenemos que verlas de manera integral. Es, eh, siempre son condicionantes y recursos que van a limitar o que van a dar posibilidades a la propuesta que conjuntamente desarrollaremos con la comunidad. Los condicionantes y recursos naturales. En este momento, por ejemplo, en, la, en el país, el impacto de los sismos ha generado heridas muy fuertes en, toda, en gran parte del país, al sur, aquí en la Ciudad de México. Y, y esto has, genera un, una necesidad de replantearse formas de resolver el espacio habitable, que se adecúen y que respeten la naturaleza que tanto hemos deteriorado. Tenemos que partir de los recursos, de la cultura, de, de, de los materiales, de las técnicas locales, y encontrar caminos como algunas ONGs, muy, de una manera muy importante, han logrado y han sido reconocidas internacionalmente. Los aspectos socioculturales, desde luego que son clave, las formas de habitar, la cultura local, las tradiciones las persistencias a través del tiempo de formas de, de concebir el mundo son para nosotros clave para hacer una arquitectura adecuada a las culturas vivas. Lo económico es una limitante, pero también es un reto. Lo económico es, es la posibilidad de tener un recurso de apoyo, pero encontramos que entre los recursos naturales, materiales y ...y humanos, hay un gran potencial, como lo plantea la producción social del hábitat. Los materiales, nuevamente, eh, tenemos que ver los recursos materiales que existen en la región. En las zonas rurales, eh, la, los materiales tradicionales son clave, reducen los costos, permiten la participación de la, toda la gente permiten la socialización y estamos viendo cómo es este debate tiene que ser llevado muy fuerte en la reconstrucción que se va a hacer o que se está haciendo en las zonas rurales del país. Nosotros tenemos que defender los procesos locales, los procesos de apropiación de los espacios y los procesos tecnológicos tradicionales que mejorados darán respuesta social, económica y culturalmente a nuestras comunidades eh, otra cosa que es muy importante en nuestra aproximación con los alumnos después de tener esta concepción del contexto, del entorno ya a nivel de sitio, del lugar para nosotros es, es importante la historia del hábitat de la vivienda hoy en día estamos trabajando en Xochimilco una de las zonas afectadas en un pueblo que se llama San Luis Ajeatemalco. Y ya con anterioridad hemos estudiado la relevancia de la cultura Xochimilca y su importancia en relación a la gran Tenochtitlan. Las chinampas, que son reconocidas por la FAO como una de las formas de producción agrícola más sustentables, que siguen vivas y que desgraciadamente están siendo absorbidas por la gran mancha urbana y por los intereses privados de grandes consorcios inmobiliarios. Sin embargo, a pesar de todo esto, sigue esta persistencia y en este momento de crisis es un momento también de replantearnos cómo podemos transformar este hábitat, cómo podemos mejorarlo, respetando esas tradiciones, esta historia y esa cultura. Un, otro, otro elemento para ver las formas de habitar es el análisis diacrónico. Esto es una simplificación, luego veremos con más detalle, de cómo a, pasar, a partir del tiempo, esto es 1967-2004, va en sentido horizontal, de arriba hacia abajo, y vemos cómo se van añadiendo cuartos. Estos cuartos no se añaden, simplemente es, tienen respuesta a necesidades de la composición familiar de la desdoblamiento de las familias, familias nucleares que se descomponen en familias extensas, con tre dos, tres, cuatro, hasta cinco familias nucleares con relación de parentesco. Y finalmente, lo que tradicionalmente hacemos los arquitectos sin en tomar en cuenta todo lo anterior, es el análisis sincrónico. Es lo que en el momento del trabajo con el habitante, con el poblador, nos documentamos con los problemas que sienten y la solución que daremos de manera eh, inmediata a ese problema específico. Para nosotros, al entender la vivienda como un proceso, al ver la historia de la vivienda, al ver la cultura de la vivienda, no se trata de dar una respuesta inmediata, sino de dar una respuesta en un momento del tiempo donde llegamos, y previendo junto con el poblador o con el habitante hacia dónde va, hacia dónde quiere ir y hacia dónde puede. A partir de eso va nuestra propuesta, previendo las posibles transformaciones que quiere hacer el habitante. La historia del hábitat y de la vivienda la ejemplificamos aquí en estas tres imágenes. La primera a la izquierda, en la parte superior, es una reconstrucción gráfica de un levantamiento arqueológico de las ruinas de una agrupación de viviendas en el siglo IX después de Cristo en Huachatún y que nos muestra una agrupación de cuatro viviendas con materiales tradicionales, baja, bajareque, sobre plataformas hacia un patio central. Esta concepción sigue viva en nuestras culturas locales. En, ...en gran parte de Mesoamérica. Del lado derecho tenemos la, la planta arquitectónica de una casa maya... ...con formas eh, cóncavas en los bordes, la cocina. Y cómo se tal, esta tipología se traslada y se alinea a las calles... ...manteniendo los elementos hasta las piedras que vemos al frente como lugares para sentarse, los lugares de la visita, y el cuarto, aunque ya está en la mancha urbana, sigue respetando un poco la privacidad de la vivienda maya como espacio privado interior. El análisis diacrónico que vimos antes, nosotros lo hacemos de esta manera. Tenemos el apoyo actualmente de una socióloga, pedagoga, que nos ha permitido trabajar más a detalle el entender las formas de, de, de habitar el lugar, el narrar a, a, a través de entrevistas de, con métodos etnográficos, eh, un poco la explicación de este proceso del habitar construyendo y del construir habitando, que es muy importante en estos lugares. Esto para nosotros es el origen de la concepción de la progresividad, la progresividad entendida en relación al habitar al construir conjuntamente, como, lo hacemos, como se hace en las colonias populares, como se hace en gran parte de las ciudades que conocemos y los pueblos que conocemos. Este proceso va lentamente, aquí vemos por ejemplo en 1967 una familia, tres familias nucleares, como poco a poco se van transformando, hasta el 2003 donde estamos encontrando seis familias nucleares, subdivisiones del terreno, y junto con esto, esta es una gráfica simplificada, eh, tendríamos los cambios de materiales, los cambios de uso del espacio, y las transformaciones ya a detalle de la calidad de los espacios interiores y exteriores. Esto se trata de verlo de manera amplia, no solamente documentar lo físico, sino entender la relación de lo social, lo cultural con lo físico. Nosotros no tratamos de imponer esquemas o concepciones nuestras de clase media, de citadinos en formas de habitar que no conocemos. Lo que queremos es conocer, entender, respetar y junto con ellos decidir cómo transformar en términos de mejorar la calidad de vida y preservar valores, costumbres y cultura que son la esencia de la identidad los diferentes grupos. El análisis sincrónico es el que vemos en la vida cotidiana. Desafortunadamente en nuestro país ni siquiera eso se hace en las grandes empresas que hacen vivienda. Este espacio amplio, iluminado, eh, muy rico, de altura bastante buena, que se da en Tabasco en una región húmeda y que es un espacio que tiene un uso diurno y un uso nocturno. Ustedes ven el mobiliario, es un mobiliario fácil de mover, y en las noches las hamacas que se ven en la parte superior se tienden, entonces no tenemos un espacio subdividido, con techos muy bajos, con ventanas horizontales pequeñas de vidrio, sino tenemos este gran espacio que en la noche se transforma en el lugar de dormir. Los complejos que tenemos de privacidad, no tienen que ver con formas de habitar que tienen espacios más amplios y que jerarquizan de otra manera sus formas, sus formas de, sus decisiones en realizar, en relación a su, a la calidad de su espacio. Más rápido. Ok, voy a ir más rápido porque ya se me está acabando el tiempo. El, el prediagnóstico del asesor, pues ya tendría estas variables. La adecuación al medio ambiente. Aquí hay detalles muy, muy sutiles, como la parte superior del lado izquierdo. Ventilas en la zona húmeda con poco viento. En la zona de la derecha, en la valla del Yaquilmay, son zona semidesértica. Es un dormitorio de verano y un dormitorio de invierno. El dormitorio de verano con mosquiteros, el dormitorio de invierno al lado, un cuarto más cerrado. Y abajo, el uso de la vegetación. La funcionalidad en contraste con lo que aprendemos en las escuelas es el espacio amplio, que en el caso de Tabasco, se abre hacia un jardín por la, para la belleza natural del lugar, la integración de la naturaleza, la territorialidad, que es parte de las formas de habitar, saber respetar los pre, los, la relación entre lo pub, privado, lo compartido y lo público. Las zonas de transición, como este pequeño detalle, en las vecindades. La progresividad de la que hablamos antes la vemos hasta en las casas, en los lugares más pequeños y más saturados, como son las vecindades. Aquí vemos en estos cuatro pasos cómo van transformando el hábitat para multiplicar su espacio habitable. La solución estructural no solamente es estructural, sino de adecuación ambiental o de adecuación a las formas de visualizar el espacio. Como es esta columna, muros de separación bajos para dejar ventilación. Eh, el concepto de la vivienda, entonces, parte de la manera de vivir actual, de la vivienda deseada y la vivienda posible. Este es un ejercicio hecho por uno de nuestros alumnos, actualmente ya trabajando con una ONG muy importante y que nos da mucho gusto que estemos insertando gente en esto. Esta manera, más adelante veremos un poquito más a detalle esta forma de conseguir San Luis, Traquiatemalco, voy a pasar a algún ejemplo. Esta es la zona en Xochimilco donde estamos trabajando. Abajo ven, aquí ven un canal importante, abajo ven el, parte de un canal y lo que son los zapantes o canales pequeños de riego, de los cuales hablamos antes. No pasa, aquí está. Este lugar, San Luis, Traquiatemalco, tiene una vida cultural todavía que persiste a pesar de, de, la, de, la, de los cambios radicales que están habiendo en la ciudad. La calle de floricultor cambia en, en diferentes momentos del día, en, de, de la semana y del año. Los domingos se convierte en el mercado, en las procesiones eh, de los santos y, eh, también cambia. Entonces, el uso de la calle no es el uso que ahora vemos en las ciudades, sino es un uso mucho más abierto, integra los espacios exteriores y los espacios interiores. San Luis es una zona, parte de una franja de poblados que están al borde del lago de Xochimilco al norte y hacia la zona Cerro del Teutlico, Teutli al sur. Entonces, esta franja fue fuertemente afectada por los sismos, el sismo actual, el sismo del 19, y estamos trabajando en ese punto rojo que ya antes habíamos trabajado. Aquí ejemplo, pongo un ejemplo de parte de lo que hicimos antes en la zona. Aquí vemos estas fotografías reconstruyen la progresividad, una barda al principio, después una subdivisión del lado derecho superior de teniendo pequeños espacios que se abren hacia el interior, después pequeños comercios y después incremento de espacios en sentido vertical. Estos elementos se retoman en un ejercicio que, se, que hacemos con los alumnos. Ahorita vamos a trabajar, estamos trabajando directamente con las gentes, con la organización y veremos qué tanto podemos avanzar conjuntamente con ellos. Este es un ejemplo. Eh, tomamos los conceptos de progresividad, en la parte superior derecha vemos como tres familias nucleares con relación de parentesco y cómo podrían ir creciendo para hacer las agrupaciones. Tomamos una de las agrupaciones, cada grupo de alumnos tomó una franja y las tipologías de ventanas de puertas se retoman de la arquitectura local. Eh, lo que estamos trabajando ahorita son los materiales ligeros. Pero esta es una idea que se da en el lugar y que estamos retomando en las partes donde se puede densificar. La idea del proyecto es evitar seguir creciendo hacia el lago o evitar seguir creciendo hacia el cerro y lograr más espacios permeables que permitan realimentar el manto freático. Y por otro lado, la necesidad de plantear a nivel de ciudad, la importancia que tienen estos lugares para dejar que sus mantos freáticos sigan eh, alimentándose y no extraer el agua sin una política, sin un objetivo claro. En comunidades rurales sustentables hemos trabajado en Coetzalan, en Sautla, es nuestro último trabajo. Quiero presentarles cómo estamos. Este tiempo. Eh, estos, estos son redacciones de nuestros alumnos. Trabajos que hacen visitas de campo. Hay una preparación antes de la, de la visita, en la cual leen documentos de antropología, métodos etnográficos y entran con una actitud de respeto. Esta es una propuesta de mejoramiento de vivienda. Con la comunidad se le entregan los planos, cómo puede ir creciendo. Este es un concepto que surgió del trabajo de Coetzanan, la tendencia de ir de lo rural a lo urbano individual acabando con las áreas de producción y el planteamiento conceptual que hacemos de, la, de las áreas de producción, mantener las áreas de producción y hacer una agrupación concentrada en, unas, en un 25% de lo habitable. Las viviendas locales que es la vernácula, la del pueblo y la hacienda como un elemento, eh, como un referente también para la gente. Y aquí este es un ejercicio donde el de lado derecho superior, eh, un terreno que tomamos como ejemplo para mostrar una comunidad rural sustentable, aproximadamente son espacios de una hectárea, son grupos, ocho grupos de una hectárea, con una calle al centro y el 25% como área habitable. Aquí a 40 años, a dos ciclos de 20 años, eh, cuatro, tres grupos de familias extensas formando agrupaciones, respetando tipologías locales y generando este aspecto que podríamos ver a un periodo de 40 años. La presentación de nuestros alumnos de segundo año de carrera en la comunidad, que fue muy importante, una gran retroalimentación. Y creemos que este tipo de trabajo es muy importante para nuestros futuros arquitectos. Entender a la comunidad, respetar a la comunidad dialogar junto con ellos y apoyarse en otras tecno, otros técnicos, como en este momento estamos trabajando en San Luis, con la carrera de planeación territorial, que nos van a dar un diagnóstico más detallado de los impactos del sismo, de las condicionantes con las que tenemos que proyectar, la necesidad de tener apoyos de, de, de cálculos estructurales, de, de soluciones ligeras, etcétera, etcétera. Quisiera presentarles, si nos da tiempo, una canción que está... Que está ponla de una vez. Ah, sí. que es que es, que se, es una, una canción que se compuso en Tetela del Volcán. Es una zona impactada por el sismo y donde la comunidad se reunió en... En el centro de acopio de Tetela del Volcán con la Universidad de Autónoma del Estado de México. Trabajan conjuntamente jóvenes de, de diferentes grupos de, de, de, del lugar de la Universidad de Morelos, parte de nuestros alumnos, pequeña parte está ahí. Pero es un trabajo muy creativo donde se ve de manera integral la reconstrucción del lugar. Les pongo la pieza para que ustedes escuchen. por el sistema, Si bien dice que el momento de emergencia ha pasado, no dejaremos de lado los daños ocasionados. Nunca habrá quien nos aplaste. Si es un pueblo organizado, las dos del Estado serán nuestra prioridad. Pues esto es lo que quería presentarles, muchas gracias y espero sus preguntas. Muchísimas gracias Jorge, ha sido muy inspirador, con tantas imágenes y, y reflexiones desde diferentes perspectivas. Y bueno, ahora damos pie a las preguntas, eh, por favor. Quien desee preguntar, normalmente los colegas te tardan un poquito en, en tomar la decisión, Aquí hay en el chat eh, varias agradecimientos que podrás ver, excelente, espectacular. Gracias Jorge, muchísimas gracias eh, efectivamente por también tu tiempo y generosidad para participar en este taller, en este webinar piloto, que tiene algunos problemas, pero ahí vamos, ahí vamos. Eh, adelante colegas, si quieren hacer algunas preguntas, ya somos 40 personas, Hemos dado debates muy interesantes en, el, en las charlas pasadas. Entonces, les dejo un momento para reflexionar. Adelante, María Elena Costa, ¿Tienes micrófono? María Elena, si puedes prender tu micrófono, cámara y presentarte. Adelante. Ahora te, te damos también la palabra, Claudia, para que puedas hacer tu la pregunta directamente. Adelante María Elena. ¿Me escuchan? Sí, sí. muy bien, gracias. Bueno, eh, eh, mi nombre es María Elena, yo, estoy, eh, yo trabajo mucho los procesos de, de participación, eh, soy socióloga, eh, la, el webinar anterior, eh, lamentablemente por temas de viaje no pude llevarlo a cabo, pero lo escuché íntegramente con la grabación que enviaron y me queda la inquietud, de la vez anterior y esta, la presentación de hoy, es muy ilustrativa, muchísimas gracias por compartirla Jorge, pero tengo la siguiente inquietud, la vez anterior también se hacía la reflexión de si efectivamente estos procesos de formación de los profesionales con una nueva visión, con una óptica distinta, más cercanos a la realidad, más cercanos a la gente, eh, sobre todo en la arquitectura, irrumpe en maneras de hacer y gestionar, eh, la producción social del hábitat. Sin embargo, creo que eh, la vez anterior como ahora, queda eh, eh, como latiendo el tema de si se están formando arquitectos como sociólogos, ¿se mantiene la jerarquización de las carreras o existe una complementariedad? Porque se señalaba incluso que la inquietud era si los arquitectos habían dejado de concentrarse en el diseño y concentrarse en los procesos, y más bien optar por los procesos participativos. Entonces, mi inquietud es cómo eh, resolvemos estos eh, es, eh, acercamientos y también eh, brechas existentes en las profesiones. ¿Cómo manejaríamos esto en relación a los estudiantes? Y en cómo la gente eh, lee desde su cotidianidad esta interacción profesional. Gracias. Sí. Eh, ¿Contesto o, o más preguntas? Gracias, Jorge. Si gustas, contesta. Se prepara a Claudia Blanco, si quiere, con su micrófono al terminar, Jorge, para hacer su pregunta que puso en el chat. Bien, Pr primero que nada, yo creo que el intento de este trabajo es abrir el panorama del arquitecto para entender el, el producto, que la arquitectura no es un producto, es un proceso de, de, de respuestas a formas de habitar. Entonces, no es ...inrumpir en, en otros campos, sino entender que estos campos están y tenemos que conocerlos, reconocerlos, para hacer una arquitectura popular. Desde luego, y lo vemos en las imágenes, nuestra parte de tecnología, de diseño, es muy importante. Pero consideramos, viendo toda esta complejidad, que es solamente una parte. Entender la cultura, entender las formas de evitar, e incentarnos como arquitectos en eso es muy importante. Los matices que podamos tener, en, que es muy social, muy antropológico, la historia nos los irá diciendo. Pero sí creemos que tenemos que romper esa idea de que el arquitecto existe en un lugar único y solamente hace arquitectura, formas y espacios. Estamos hablando de formas de habitar, respuesta a formas de habitar, calidad de vida y con soluciones arquitectónicas, pero con soluciones integrales, que refuercen el hábitat. Esa es la intención. Gracias, gracias Jorge. Le damos la palabra ahora a Claudia Blanco. Después hay dos preguntas eh, por chat, una de Gabriel y una de Sol Blanc, que dice que no puede hablar eh, por micrófono porque tiene su bebé cerca, aun cuando no nos moleste escuchar bebés, pero aquí están sus preguntas luego por chat. Adelante, Claudia. Hola, buenos días. Pues ahí poníamos nosotros nuestra pregunta, que si tienen algún trabajo donde se haya implementado esa misma metodología de diseño participativo, pero donde el análisis venga desde las comunidades, algo colectivo, no individual, es decir, donde tu, tu interlocutor es algo más que la familia, es la comunidad. Miren, del, en esta imagen que tienen ustedes en la pantalla, el recuerdo del lado... Derecho Inferior es un proyecto hecho con alumnos en los noventas para una organización, el campamento 2 de octubre, que nos solicitaron trabajar con ellos. Hicimos un proceso de diseño participativo en un terreno muy angosto en la zona urbana de la Ciudad de México. Y esto tengo el orgullo de decir que fue proyecto de nuestros alumnos con la comunidad, con técnicas de diseño participativo y el, el prototipo, el modelo de vivienda que surgió, que puede crecer, eh, fue utilizado luego en otros proyectos, ganó un concurso nacional de vivienda. Entonces, sí hay experiencias, hay trabajo directo. Aquí tenemos que sintetizar y dar las ideas generales. No estoy mostrando todo lo que hacemos en cada uno de los pasos y te, trabajamos diferentes metodologías de acuerdo a la problemática que estamos viendo. Pero sí, sí hay un trabajo Directo con comunidad siempre. Y, y, y en diferentes etapas. Cuando trabajamos fuera del lugar, pues es difícil. No tenemos los recursos en la UAM para estar siempre en el lugar. Entonces, eh, tenemos que limitar a tres o cuatro visitas. Cuando trabajamos en la ciudad, las visitas son más constantes. Gracias. Ahora Gabriel preguntaba eh, si lo que contabas es una carrera de grado, perdió el micro, entonces, o no tiene micro, perdón, y por lo tanto lo escribe. Y la segunda pregunta es de Sol Blanc de Argentina. Gracias Jorge, muy interesante, me interesaría saber qué metodología usan para mapear los modos de habitar y de qué manera se da la articulación con la gente para poder incorporar sus procesos y características locales a los proyectos. Bueno, la metodología... Eh, tenemos una página que ojalá se pueda abrir que es tabi.soc.wam.mx Ahí tenemos más de 10 artículos y proyectos presentados, eh, artículos que hemos publicado en el transcurso de los años, desde el 86 hasta la fecha o desde antes. Y eh, libros, referencias, planos, proyectos que hemos realizado. ¿sí? Ahí pueden consultar en uno de los artículos o en dos. Hay uno particularmente que se llama el territorio compartido en la vivienda popular, donde se habla de esta metodología de relación del espacio habitable con la transformación de la vivienda. La segunda pregunta, ¿cuál fue? Perdón. Sí, de lo que hablabas, eh, sí, digamos, el, es carrera de grado lo que a lo que te referiste, creo que al inicio. Sí, estamos trabajando en la carrera de arquitectura de la UAM. Nosotros trabajamos en dos niveles. Al principio, la carrera aquí tiene cuatro años. El primer año es un, una concepción integral del método científico. Trabajamos trimestres en lugar de semestres. El primer trimestre es el método científico. Los dos siguientes campos fundamentales del diseño. e Inicia propiamente la carrera en el cuarto trimestre, que es donde tomamos a los alumnos. El último ejemplo es con alumnos de que empiezan a dibujar, son proyectos reales trabajados en Sautla con familias, pero son dos trimestres en los que llegan a ese proyecto, y es su primer proyecto de comunidad rural y su primer proyecto de mejoramiento de vivienda. Los proyectos de mejoramiento de vivienda se le entregan a las familias con las cuales trabajaron equipos de tres alumnos, trabajan con, con cada equipo con una familia para entender las formas de habitar, eh, diagnosticar la vivienda y hacer la propuesta de mejoramiento. Sí, es parte de la carrera de arquitectura, estamos luchando, estamos trabajando en la red de universidades para tratar de insertar la producción social del hábitat, la arquitectura popular en todas las escuelas de arquitectura del país. Esa es nuestra, nuestra intención. Perfecto. Eh, si pudieran, por favor, aquí escribir en el chat la dirección que mencionaste para bajar los artículos y quizás el título del artículo que también acabas de mencionar. Normalmente esta es la petición que nos hacen los colegas y las colegas que siguen el, el webinar. Eh, gracias. Entonces, les agradecemos mucho eh, la participación. Creo que hasta ahora no hay más preguntas. Si te pudieras quedar... Eh, ah, perdón, hay una de David Barrientos desde Bolivia. David, ¿quieres eh, abrir tu micrófono o dejamos simplemente la pregunta aquí en el chat? Ah, no, simplemente se despide. Gracias, David. Una pena que no te puedas quedar. Bueno, entonces, eh, te agradecemos, Jorge, decía, eh, si puedes quedarte, no sé si tienes tiempo, va a ser una charla muy interesante la de hoy, porque además de Claudia Blanco, de una... Eh, organización miembro de GIC histórica que va a cumplir 50 años el próximo año. Eh, vamos también a tener la participación de Vecinos Sin Techo de Argentina, una organización que tiene también miembro de GIC, una organización que tiene un proyecto maravilloso eh, planteándose en un territorio muy eh, codiciado, digamos. Entonces esperamos que te puedas quedar para eventualmente poder dialogar también con los colegas eh, que siguen. Eh, ah, bueno, aquí Karen Solís te pregunta en qué, área de, en qué área de la UAM Xochimilco te encontramos y en qué horario, creo que quizás, y puedes mandar, eh, no sé si compartir tu correo para que eventualmente Karen eh, te pida una cita, creo que Jorge no tiene un, una agenda así totalmente abierta, entonces el horario me parece que podría ser complejo que lo diga ahora, eh, sí. pero es, si quieres decir en qué área estás y Estoy... cómo te contactan. Sí, estoy en, en el edificio Q, eh, cubículo 114, es el área de investigación, la vivienda popular y su entorno. Y, y comúnmente nos hacemos llamar TAVI, el grupo de profesores que trabajamos en esto con alumnos. Eh, sí estoy a disposición de ustedes, yo estoy en la UAM desde las 9, 9 y media hasta las 3 de la tarde. Ahí les mando el correo y con mucho gusto eh, Estamos abiertos a, a platicar, a compartir experiencias. Eh, y, y gracias a ustedes por la oportunidad de poder presentar este trabajo. Creo que hay que compartir lo más que se pueda. Gracias. ¿Ya? Bueno, ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, hay otra pregunta, no sé si la logras contestar rápidamente, porque ya estaba dando la palabra Claudia. Eh, se Dice Carlos Estrada, eh, ¿qué tipo de acciones recomiendas eh, para alumnos de licenciatura y cuáles son para más especializados? ¿Maestrías profesionales? Bien, el, lo que presenté es trabajo de alumnos de licenciatura. Y nuestros alumnos de maestría retoman parte de los trabajos y profundizan en, en, en investigación. Por ejemplo, de uno de los trabajos que hicimos hace dos años, eh, después de hacer el proyecto de Quetzalan, hicimos con los alumnos un ensayo de, de Centro de Educación Ambiental. Una alumna que era nuestra ayudante de investigación le... Me, me, le interesó el tema y entonces entró al tema del centro de educación ambiental. Tiene un, una tesis muy interesante porque no existen estudios sobre desde el punto de vista de la arquitectura de tipologías y de, de características de estos tipos de edificios. Yo diría que son como en el siglo pasado lo fueron los, el, los cines, nuevos eh, edif, eh, lugares, nuevos eh, espacios que no existen y, y que son temas importantes. Entonces, sí, en maestría asesoramos ya profundización, investigación, documentación, teorización sobre conceptos que damos básicamente a nivel profesional en la licenciatura. Gracias Jorge. Eh, entonces ahora le damos la palabra a eh, Claudia Blanco de Fundasal desde El Salvador. Tienes 15 minutos Claudia. Muchísimas gracias también por tu tiempo. Un placer tenerte aquí. Adelante. Muchas gracias, queridos amigos del HIC. Quisiéramos compartir una presentación. ¿Es posible? ¿Tú puedes hacerlo? Lo puedes hacer tú directamente, pero le pido a Jorge, por favor, de apagar su cámara. Y así, no ve, y quitar, digamos, su presentación de la pantalla, yo lo puedo hacer también. Tú puedes, eso, gracias Jorge, y ya puedes abrir tu presentación y luego ir aquí abajo donde dice compartir pantalla. Eso, perfecto. Listo, ah, aquí la vemos. Muy bien. Es esto, ¿no? Excelente. Así es. Muy bien. Eh, sí, se mira ya bien, ¿verdad? Perfecto. Pues bien, pues muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos compartir con ustedes, es un honor. Eh, se nos decía de parte de HIC que hiciéramos énfasis en transmitir cuál es el, el enfoque social del trabajo de la institución. Entonces, por eso hemos colocado este tema de la concepción y práctica de la acción social de Fundasal. Fundasal es una ONG que en el contexto salvadoreño, desde 1968, pues se encuentra inmerso en una sociedad de muchísima violencia estructural. Una violencia estructural eh, sostenida por décadas y que, pues ustedes saben, incluso eh, nos mantuvo en guerra civil por más de 12 años. Nosotros estamos convencidos que la ausencia de vivienda, de servicios básicos, de espacios públicos, útiles para la recreación, para el desarrollo de la cultura, son solamente algunas de esas manifestaciones visibles de la violencia estructural. Entonces Fundasal está dedicada profundamente a transformar esas manifestaciones visibles de violencia estructural. La marca que esta violencia ha dejado sobre la población es una de las peores crisis sociales que estamos viviendo en estos tiempos, y que nos deja una clara lección, después de ser marginados y excluidos, donde pues los seres humanos somos todos de diferentes categorías, y que es el antónimo más brutal que podamos encontrar en la sociedad contra el discurso o el mensaje de derecho humano. A continuación vemos algunas de esas realidades de violencia estructural con sus manifestaciones visibles. Entonces Fundasal trabaja en estos contextos, en estos entornos y con esta población que ha sufrido por generaciones esa violencia. Entonces esa violencia estructural nos ha llevado a plantearnos intervenciones con enfoque de derecho humano real y no discurso ni mensaje, sino algo que realmente se vea en la justicia restaurativa. Después de ...muchas generaciones de sufrir estas violaciones de derechos humanos, pues nosotros creemos que el trabajo integral de mejoramiento del hábitat y de la vida... ...es una medida concreta, real, contundente de llevar justicia restaurativa en la historia. Esa violencia de brutal desigualdad que nos tiene a todos viviendo en la ciudad, pero sin ejercicio pleno de derecho humano nos lleva a plantearnos ejercicios de inclusión, inclusión real, inclusión física, inclusión económica, inclusión social. El desarrollo humano que construye comunidades, pues sí, en un buen hábitat, es verdad que hay que transformar el buen hábitat, pero nos está exigiendo, nos ha estado siempre exigiendo nuevos valores de convivencia, construir juntos nuevos valores de convivencia, que muchas veces significa regresar a nuestros valores más antiguos, más ancestrales de nuestra propia cultura. Vivimos eh, una sociedad profundamente fragmentada, donde lo que familias y personas han hecho como reacción a esta violencia ha sido encerrarse y fragmentarse. Entonces, esto nos lleva a pensar realmente cuál es ese nuevo pegamento que va a volver a unir nuestra sociedad. Y todos estos retos que son propios, pues, de este contexto, que es un excesivo hacinamiento, un déficit cuantitativo con ciertas características, y familias pobres que realmente pagan muchísimo por vivir donde viven con respecto a sus bajos ingresos. ¿Y qué hacer ante esa ausencia de ejercicio pleno del derecho humano a la ciudad, donde los beneficios solo llegan a algunos? ¿Qué hacer con ese déficit cualitativo, que no es otra cosa que unas piezas en la ciudad que ya existen, pero que carecen completamente de espacios para la cultura, espacios para el arte, escuelas adecuadas, accesos, movilidad, etcétera. ¿Qué hacemos con esa historia de tugurios que encontramos en el área metropolitana de San Salvador, fundamentalmente? Con ejemplos como estos. Historia de 1.300 familias en una de las mejores zonas de San Salvador, abasteciéndose de cuatro chorros públicos o cantareras de agua durante 60 años. ¿Qué hacemos si hay comunidades de 1.300 familias que solo ven pasar la tubería o ese gran tubo madre que abastece toda la ciudad de agua potable, pero no deja ni una gota en las comunidades? Estamos hablando de esa otra ciudad. ¿Qué hacemos con la desintegración, con la apatía, con la indiferencia? Eso nos pone reto de construir conciencia social. Entonces, desde la acción y el enfoque social de Fundasal, sí es verdad que buscamos eliminar carencias de hábitat y eliminar violaciones de derechos humanos sistemáticas durante tanto tiempo, sostenidas durante tantos años. Pero la visión de Fundasal es aprovechar el momento del proyecto, el momento del proyecto, para todos estos puntos que aparecen ahí, para que las comunidades crezcan en esa educación para la convivencia que todavía falta, porque son comunidades con muchísima identidad y arraigo, van a seguir viviendo donde viven. Entonces que el momento del proyecto sirva para educar, para la convivencia que sirva para construir organización. El pueblo salvadoreño es un pueblo muy organizado, históricamente muy organizado, pero el momento del proyecto puede dejar unas lecciones que marquen y que fortalezcan esas formas de organización que ya existen. Queremos que el momento del proyecto fomente la solidaridad, entonces todos los procesos que se desatan con el mejoramiento del hábitat, con el mejoramiento de la vida. Buscan dejar lecciones de fomento de la solidaridad, de incrementar espacios de comunicación, es decir, de abrir todos los canales de comunicación que se han venido cerrando en los últimos años cada vez más y más. Promover gobernabilidad, promover democracia con ejercicios muy concretos que vienen en todo el ciclo del proyecto. Desde el momento en el que se sueña con el proyecto, al momento en el que se hace el proyecto, en el momento en que se termina el proyecto. Cuidar de los medios de vida y su medio ambiente, que implica para fundar, comenzar a trabajar con una huella suave, con una pisada suave sobre las comunidades para entender los diferentes medios de vida que las comunidades tienen. Para promover equidad entre géneros para disfrutar realmente de libertades civiles y políticas, que esto quiere decir que si quiero decir algo de manera organizada, pues hay canales, hay formas eh, que deben de ser aprovechados y que ya existen, ampliar oportunidades y opciones, y todo esto en acciones profundamente colectivas. Fundasal trabaja con un enfoque que intenta devolver el ejercicio colectivo ...al momento del proyecto para que eso quede como una lección para siempre. Entonces, para nosotros, el proyecto es estas dos cosas. El proyecto es finalmente un ejercicio de derecho humano que rompe con una dinámica de exclusión, de olvido y de marginación brutal, pero también es una solución estructural. Y es una solución estructural precisamente desde la acción social. Una cosa tiene que ver con ejercicio de derecho humano de agua, de vivienda, de parques, de accesibilidad universal. Y el otro tiene que ver con transformaciones de vida y pensamiento comunitario. Entonces después de 10, 20, 30, 60, 70 años, trabajamos en comunidades en condiciones de exclusión de 60, 70 años, de sufrir esa violencia estructural y de producir socialmente su hábitat en ausencia de apoyos, el proyecto es un giro histórico que eleva las capacidades ya existentes. Si son 60 años de producir socialmente su hábitat en ausencia de apoyos, el proyecto, que puede durar tres años, que puede durar cuatro años, dos años, es un giro histórico que deja muchísimas lecciones y que debe ser realmente aprovechado. Sacarle el jugo, como decimos. En ese giro histórico, pues, la acción social, vista desde Fundasal, debe tener estas características. La acción social debe ser transformadora de pensamientos individuales y colectivos. Debe ser dinámica, debe ser innovadora. Fundasal intenta no tener recetas, a pesar de que tenga buenas prácticas, intenta no tener recetas porque lo que nos dice cada comunidad es que sus historias son sagradas, sus historias de vida son propias, particulares, y por eso también están exigiendo de parte de nosotros dinámicas e innovación. Que sea una acción social democrática, realmente participativa, que nos permita ir tomando decisiones y con eso también fortalecer capacidades de resiliencia nuestras comunidades organizadas son profundamente resilientes, han resistido y han sabido superar y han sabido crear escenarios que se anticipen a eso. Entonces este también es un momento de girar históricamente y de potenciar esas capacidades. Es una acción social que debe ser movilizadora, es una acción social que pueda ver que, a pesar de que ya todos en esta comunidad obtuvimos agua potable, todavía faltan muchísimas otras cosas y para eso hay que organizarse y movilizarse. Debe ser solidaria, debe ser autogestionaria en esa toma de decisión, pues la autogestión forma un papel fundamental. Debe ser sostenible, porque si bien es cierto que un actor externo como Fundasal puede llegar por tres o cuatro años, las historias de la vida comunitaria van a tomar 10 veces más, ¿verdad? Si tienen ya 40 años, tienen otros 100 por delante. Entonces debe ser sostenible. Debe ser generadora de conocimiento. Debe ser una inyección realmente alta de vitamina de conocimiento y de saber también dónde buscarlo. Formadora de conciencia crítica, de valores, hacer el énfasis en la gestión colectiva y promover la equidad entre géneros. Este párrafo está tomado de un libro que se llama La acción social de Fundasal, donde dice que las distintas intervenciones de Fundasal se proponen precisamente generar procesos integrales y continuos que producen cambios duraderos cuando son apropiados y realizados por los sujetos y las organizaciones involucradas. En otras palabras, Fundasal no hace las cosas. Fundasal solamente es un actor que en esta visión integral, pues le da seguimiento a ese continuo de la organización de la comunidad. Y son ellos quienes hacen todo. Son sus manos, son sus pies, es su pensamiento. En estos ciclos, evoluciona la participación y la organización de la población con un mayor protagonismo y alcanzando un nuevo estadio de desarrollo que supera al anterior. Esto es muy importante para tomarlo en cuenta, sobre todo en la etapa que... Eh, México se encuentra. El nuevo estadio de desarrollo, después de haber resistido fenómenos naturales combinados con, con desastres y con muchas otras bofetadas sociales, económicas, que los pueblos resistimos, el nuevo estadio debe ser muy, muy superior al anterior. Es decir, la condición de vida debe ser muy superior a la que encontró el momento del fenómeno natural. Debe construir un modelo de desarrollo endógeno, que sea contrario a esa historia de exclusión. Entonces la mediación para nosotros es la transformación de esta imagen que ustedes tienen ahí. Esa es la mediación. Eso es lo que se aprovecha. A eso es a lo que se le saca el jugo. Pero el fin es este. El fin es la movilización, la solidaridad, la identidad la reacción solidaria frente a nuevas injusticias o nuevas violaciones de derechos humanos. Se universalizan intereses y necesidades, es decir, comunidades de la costa, ¿saben cuáles son las necesidades e intereses de comunidades de la montaña? Ustedes no crean, aunque somos un país de 20.000 kilómetros cuadrados, tenemos costa, tenemos montaña, tenemos frío y tenemos un poquito de calor también. Entonces es importante también identificar ese tipo de necesidades diversas. Se relacionan con alianzas, se confrontan con su realidad y las causas, y a partir de eso se propone. Estas son unas imágenes en el municipio de Ciudad Barrios, que es la cuna de San Romero de América, en donde en la plaza principal todos los transeúntes pudieron escribir en unas grandes mantas, ¿Cuál era su sueño de Ciudad Barrios? Es un municipio muy golpeado por una estigmatización de un penal de máxima seguridad que hay ahí. Y aquí se escriben todos los sueños buenos, todos los sueños bondadosos de una sociedad que quiere ver su lugar, donde habita, lo quiere ver realmente como es, ¿verdad? Sin esa estigmatización. El, el momento del proyecto también es un momento de espacio amplio de decisión y donde todos toman decisión, niños, niñas, juventud, adulto mayor, todos pueden tomar decisiones sobre en qué se va a ocupar el momento de la, al, al llegar al momento de la autogestión todos esos recursos. El proyecto también debe eh, invitar a la incidencia, a la incidencia en políticas públicas, pero también a la incidencia en eh, lograr acuerdos con gobiernos locales. Esta es una imagen de una comunidad en el municipio de Mexicanos, en la propia área metropolitana de San Salvador, construida por las propias comunidades que lo colindan, administrada por las propias comunidades que lo colindan, en una muy buena articulación con su gobierno local. La acción social debe invitar a convocar y a movilizar. Convocar para poder eh, luchar por el bien común, para poder identificar cuáles son esas luchas compartidas y poder ponernos de acuerdo en esos puntos en común y lograr una buena convocatoria y lograr unas buenas movilizaciones. Es la toma de conciencia de que el proyecto no lo va a solucionar todo. Van a quedar esos 100 años de frente de la vida de las comunidades, en donde va a tocar seguir luchando. Y esto tiene que ser a partir de la identificación entre diferentes comunidades, entre sus diferentes organizaciones, donde se descubre la fortaleza. El proyecto debe servir para fomentar cambios en las relaciones a todo nivel, local, nacional, regional. Esta es una movilización y ustedes ahí pueden ver la presencia de las cooperativas de vivienda, de Centroamérica, que vienen a apoyar las luchas del Salvador y donde nosotros también como ONG o como movimiento social también hemos ido a apoyar las luchas en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en Costa Rica. Esto quiere decir que debemos de hacer una transformación en esas relaciones que en los últimos años intentan decirnos que nos miremos solamente el ombligo. Basta de mirarnos solamente el ombligo. El momento del proyecto eh, intenta también trabajar con juventud para que puedan también proyectarse comunitariamente, que puedan apropiarse de esos espacios físicos que el proyecto pueda construir con ellos mismos para ocuparlos y administrarlos para quienes fueron hechos, para la niñez y para la juventud. Nuestra sociedad está bien apática, lograr estas cosas pues no es una cosa fácil, pero el momento del proyecto que invita precisamente a que todos trabajemos por el bien común, donde todos vamos a obtener algún tipo de beneficio indiscutiblemente, pues también sirve para eh, tratar de motivar a la juventud para que se comience a convertir en el relevo generacional de esas generaciones. Aquí pueden ver algunos ejemplos de niñez cooperativista, apropiándose de precisamente espacios semipúblicos y eh, apropiándose de sus paredes para que sean ellos los que digan qué es lo que quieren que contenga. O niñez y juventud que se involucra en eh, la producción y desarrollos económicos locales eh, de acuerdo, por supuesto, a las vocaciones de los territorios. Para Fundasal entonces también esa acción social, esa gestión del hábitat debe ser familiar y colectiva. Debe generar seguridad y bienestar y debe fortalecer el sentido de pertenencia. Esto tiene que ver mucho con la forma de tenencia de la tierra. Eh, nuestra población se dice es tenedora, es decir, es, eh, tenemos comunidades enteras, de personas que tienen dos, tres generaciones, familias que tienen dos, tres generaciones de habitar por ahí, pero que no tienen ningún documento que garantiza, ni asegura, ni da tranquilidad en la tenencia de la tierra. Entonces, el momento del proyecto debe ser aprovechado para que las familias y ese colectivo realmente habiten en tranquilidad. Y esto es, pues también es una visión de la acción social de Fundasal. Es un momento para profundizar en el conocimiento y para invitar a ponerlo al servicio de su propia comunidad. Eh, conocimiento acorde a ese diagnóstico inicial que siempre existe, que nos dice cuáles son los déficits de conocimiento que las comunidades puedan tener. Y al entregarlo al primer, digamos, círculo, al primer núcleo organizativo, debe tener un seguimiento para que esto tenga una réplica apropiada hacia el resto de la comunidad, que este conocimiento no se quede en las manos de seis líderes, que no se quede en las manos de cuatro jóvenes, que no se quede, sino que exista una corresponsabilidad de, al ser formado en ese conocimiento nuevo sea transmitido de manera adecuada a los demás. Es muy importante que eh, durante ese ciclo también se eleve la recuperación de la memoria histórica. El Salvador, quizás por haber sufrido, la verdad, recientemente es que nosotros hemos firmado la paz, hemos sufrido pues esos 12 años de guerra, todavía hay muchos tabús y muchas cosas de las que no se habla, que ni siquiera están en libros, parece mentira. Entonces el proyecto debe recuperar la propia memoria histórica, tanto del país como de la comunidad. ¿Cómo llegó la comunidad ahí? ¿Qué le motivó a llegar o qué le obligó a llegar? Y cómo fueron los grandes esfuerzos de los primeros pobladores para ir transformando ese hábitat y hacerlo realmente un lugar que se pudiera, donde se pudiera vivir. Pero también la memoria histórica nacional. La memoria histórica nacional que lo que nos dice, la lección profunda que nos deja, es que debemos ser fieles a todos aquellos que se sacrificaron por las libertades que hoy tenemos. El proyecto debe abordar el tema de la soberanía alimentaria tanto de cómo alimentarnos bien, como de cómo producirlo. Y tenemos muchos ejemplos en Centroamérica en donde estamos pues intentando transformar eh, conductas de consumo y regresar a nuestras propias recetas y formas de alimentarnos. Debe de haber lecciones profundas en esos cambios en la distribución del poder entre géneros. Y esto realmente eh, nos toca profundo, porque como esta es una manera de vivir, ¿verdad? Eh, nos toca profundo porque significa que desde los técnicos y técnica de Fundasal, eh, significa dar el ejemplo. Dar el ejemplo y proyectarse hacia las comunidades en precisamente esa necesidad de cambiar el poder entre géneros. Donde tengamos mujeres en cargo de dirección. Disculpa sí. por interrumpirte, pero si puedes ir cerrando, te puse en el chat hace siete minutos si podía cerrar en cinco para dar chance a la no, no. ponencia siguiente. Gracias. Cierro muy pronto. Donde las mujeres puedan estar en cargos de dirigencia. Desde 1968, pues, uno de nuestros ejes principales es la ayuda mutua. Nosotros, todos los proyectos que hacemos de mejoramiento del hábitat o de todo esto anterior que he mencionado, se es abordado desde la ayuda mutua, con las lecciones que la ayuda mutua puede dejar, que es la solidaridad, ¿verdad? Esto es el mejor ejercicio pleno de la solidaridad, de una colectividad que logra transformaciones que se prevían imposibles, como esta imagen que están viendo, ¿quién hubiera imaginado un antes y un después como el que están viendo? En donde pues la fuerza está y estará, precisamente en el crecimiento de esa organización. La ayuda mutua deja una clara lección para las comunidades de que de manera organizada no va a existir reto imposible. Y la acción social combinada con la transformación del hábitat precisamente nos da la razón y quien haya participado en ayuda mutua, también esto nos consta después de 30 años de haber realizado una urbanización, la lección que dejó en los pobladores haber transformado su hábitat o haber creado un buen hábitat, eh, es una marca realmente imborrable. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, no sé si me escuchan. Sí, creo que sí. Algo cambió aquí en, eh, en mi pantalla. No sé qué sucedió con el micrófono, pero bueno, parece que me escuchan. Muchas gracias, Claudia. Creo que puso sobre la mesa temas muy relevantes que todavía no habían entrado, digamos... Eh, como parte del debate, eh, el tema de la violencia, la violencia estructural, eh, los derechos humanos, obviamente, sí se mencionaron muchas veces, pero me parece que en esta presentación fueron un poco la espina dorsal eh, de, de todo lo que eh, Fundasal está eh, planteando y también todo el tema de la memoria. Entonces, les, les agradecemos muchísimo también por poner sobre la mesa y complejizar el debate. Esta es eh, también la idea. Muchísimas gracias, Claudia. Ahora eh, damos la palabra a vecinos, techo Y luego eh, pasaremos a las preguntas. Entonces nos vamos de México El Salvador, a San Martín de los Andes en Argentina. Un gusto, eh, Juan. Buenos días, buenas tardes. Eh, para Argentina, pues tienes la palabra para eh, exponer lo que desees sobre la experiencia de vecinos sin techo. Gracias, Juan. Muy buenas tardes, entonces, acá sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Bustante, eh, presido la sin techo y con una vivienda digna aquí en San Martín de Los Andes, provincia del Neuquén, República Argentina. Eh, escuchando las exposiciones anteriores, hay mucha similitud en algunos aspectos. Eh, nosotros, como organización social, nacimos a la opinión social. Eh, de San Martín de los Andes y Política en el año 2004, y desde entonces venimos trabajando eh, en torno a la necesidad de la vivienda, que fue lo que motivó que naciera nuestra organización. Eh, organizarnos nos encontramos que ya habían luchas existentes aquí en San Martín de los Andes, y muchos de los que integran vecinos sin techo y con una vivienda digna. Veníamos de anteriores luchas, de resistencia frente al neoliberalismo, allá por los años 2002, realizamos una fuerte crisis en todos los aspectos. En, disculpa, bueno, Juan, puedes me... poner, sí. disculpa la interrupción, ¿puedes poner en pantalla completa tu, tu exposición? Está aquí abajito, eh, mira, sí. a la extrema derecha de tu pantalla, puedes poner... Más amplia la, la imagen. Bien. Ahí va, ¿eh? Este, en la que sigue, la que sigue, veo su cursor, el, la que, el puntito que sigue a la derecha, más a la derecha, un poco más a la derecha, ahí, ahí es. Dale clic antes de 66, antes de 66. Ahí, ahí, perfecto, creo que... Ahora se ve en negro, eso, perfecto, gracias. Bien, entonces continúo. Sí, por favor, perdón la interrupción. Bueno, entonces les contaba que eh, ahí empezamos a trabajar, en el marco de una emergencia habitacional, y a medida que fuimos trabajando, inmediatamente nos encontramos al poco andar con, con una experiencia previa, que era la, la experiencia de los pueblos originarios de este lugar. Eh, acá San Martín de los Andes tiene seis comunidades originarias, la ciudad de San Martín de los Andes está rodeada de, de territorio y de comunidades originarias, y fuimos este, a partir de ese entonces construyendo una unidad que en el tiempo se fue consolidando, y eso permitió que inmediatamente aparejado, que se fue avanzando, sobre normativas locales de atender la emergencia habitacional, como fue la emergencia propiamente de la, la emergencia habitacional, eh, fuimos avanzando en proyectos que tenían que ver con dar una respuesta inmediata a esta... Desde el Estado se nos decía, bueno, que no había posibilidades porque el municipio de San Martín de los Andes no tenía tierra ni tenía fondos económicos para hacerlo, entonces... El emergencia habitacional, inmediatamente pudimos construir un marco de prioridades para la emergencia habitacional, programas de respuesta inmediata a la emergencia, a muchas familias que estaban viviendo en condiciones muy marginales y fuimos avanzando. Aparejado a eso, nace la idea de crear el barrio intercultural. En el marco de la política de Comanejo, que ya existía entre el Parque Nacional Lanín, que acá también tiene una fuerte incidencia, y con el pueblo originario mapuche. Ahí nace la idea de generar el barrio intercultural, comunidad de cambio, como después lo fuimos encaminando, y este, con esa iniciativa pudimos construir una mesa política territorial, que es eh, intersectorial, porque ahí participa la municipalidad, parques nacionales, vecinos sin techo, las comunidades originarias, y también otras organizaciones que van transitando distintas necesidades y que encuentran en ese espacio la posibilidad de dar respuesta a sus problemáticas. Esto permitió que pudiéramos elaborar una ley, que es una ley inédita en nuestro país, una ley que entre el año 2009 y el año 2000 ...diputados y posteriormente promulgada por la entonces eh, presidenta de la Nación, doble mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner y eso bueno nos permitió ya pasar a trabajar en terreno eh, pudimos acceder al lugar que era territorio que estaban ocupados por el ejército argentino del año 1943 y fuimos avanzando en eh, empezar a construir en el lugar al día de hoy hay eh, 50 viviendas 56 viviendas construidas de las cuales 50 están habitadas y seguimos construyendo 100 viviendas más todo este camino permitió que fuésemos este, eh, esta idea que tenemos de construir la interculturalidad con un pueblo originario. Eh, esto ha permitido, bueno, que nos fortalezcamos mutuamente, que podamos construir un camino de, de unidad, respetando, por supuesto, las autonomías que, tiente, que tiene tanto Vecinos sin Techo como la comunidad mapuche-curruinca en este caso, eh, y nos vamos encontrando en las cosas que tenemos que acordar y que son de interés común a ambas organizaciones. Con esto hemos ido avanzando, eh, pudimos lograr hacer una planificación participativa de, del barrio, del barrio intercultural, y en esa planificación participativa quedó plasmada eh, la cosmovisión del pueblo originario mapuche. Por eso las viviendas del barrio tienen una ubicación en el terreno que son eh, circulares, ya rompimos con la cuadrícula tradicional que hay en todos los barrios sociales para pasar a esta nueva forma de construir la, vi la vivienda y a la vez también hacer una, una construcción que sea amigable con el medio ambiente y con todo lo preexistente en el lugar. Hay compromiso de respetar eh, el 50% de toda la vegetación preexistente en el lugar, eh, y también toda la tipología de, de vivienda se, se adaptó al lugar y no al lugar a, a la necesidad de la familia, sino que las viviendas quedan emplazadas en los lugares donde no impactamos al medio ambiente y a toda la vegetación preexistente. Esto ha permitido que en, en estos años de trabajo, ya llevamos 13 años de existencia, eh, fortalecer ambas organizaciones, desde Vecinos Sin Techo poder ir en la práctica construyendo un compromiso social de participación, de esclarecimiento, de objetivo político y de la misma manera con el pueblo originario Mapuche. Como así también otras organizaciones sociales de la localidad se han referenciado y están trabajando a la par con la organización tanto de Vecinos Sin Techo como de la comunidad Mapuche Curruinca. Esto ha permitido que en el lugar pudiésemos ir innovando, porque a partir de que obtuvimos la ley nacional, eso permitió que el Consejo Deliberante de aquí de San Martín de los Andes vote por primera vez también una ordenanza de interculturalidad. Esa ordenanza de interculturalidad viene a innovar y viene a hacer más ágil la respuesta que el Estado debe dar a la democracia o también las necesidades que plantean las comunidades, ¿no? de poder tener contención, de poder, de poder desarrollarse respetando su autonomía y vamos avanzando en la concreción de las viviendas. Eh, por supuesto que todo esto que vamos llevando adelante es un logro colectivo porque no solamente hemos alcanzado la posibilidad de estar en el terreno construyendo vivienda y habitándola, cosa que antes era imposible porque ahí también generamos un precedente, las viviendas, son construidas y una vez que están en condiciones de ser habitadas, inmediatamente son habitadas por la familia, con un proceso de selección de la familia que es por puntaje, y el puntaje está basado fundamentalmente en el compromiso y el acompañamiento y en el trabajo, porque todos los fines de semana se hace trabajo comunitario, donde las familias participan y a través de este trabajo comunitario van ganando un puntaje. Entonces eso genera una armonía, y al momento de adjudicar vivienda o preadjudicar vivienda, ningún tipo de conflicto o de malos entendidos. Porque bueno, existe el, el proyecto que es superior a otro y que nos unifica y nos permite consensuar y acordar todos los pasos que vamos avanzando y de esa manera poder consolidar la organización. Eh, esto no solamente tiene el logro concreto del lugar intercultural, sino que esto se plasma también en las políticas de atención a la emergencia habitacional que padece San Martín de los Andes, que la emergencia habitacional de nuestra localidad es equivalente a la emergencia habitacional que tiene la provincia y a la emergencia habitacional que tiene el país. Porque ante las políticas que tenemos que, que atravesar, eh, va quedando mucha desigualdad social. El problema de no dar respuesta a la vivienda no es porque no se le pueda dar respuesta No es que falten recursos, sino que las políticas están hechas justamente para dejar a la vera del camino a la gran mayoría de la población. Más en estos momentos, en que nuestro país está atravesando nuevamente una ola de neoliberalismo, donde vienen nuevamente a, a, a, sur, a resurgir las políticas de prisión, de cierre de fuentes de trabajo y de pasar a depender exclusivamente de la banca internacional para poder salir adelante. La Argentina es un país muy rico en todo aspecto, es rico este, tanto en su población como en su economía, como en todas las riquezas naturales que poseemos, pero existe una gran desigualdad social producto de las malas políticas. Así que en eso nosotros también, todo nuestro trabajo está orientado a poder incidir en las políticas públicas y que se empieza a construir una política de Estado que tenga que ver con atender en principio la emergencia habitacional, pero también todo lo que conlleva con eso, no, la emergencia habitacional, de... los medios de, viaje, los medios de viaje, ¿eh? que hayan salidas laborales, que hayan... la protección social, y poder seguir avanzando hacia adelante con todo el objetivo que tenemos. Vale también la pena que en el transcurso de estos tiempos también ha habido un avance desde el Estado municipal en el conocimiento. En, nuestro, en nuestra ciudad se modificó la Carta Orgánica Municipal y allí quedó plasmado el reconocimiento a los pueblos originarios y este, de la misma manera como lo reconoce la, la Constitución Provincial y de la misma manera como lo reconoce la Constitución Nacional a través de este, la adhesión que ha tenido la Argentina al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Eh, el tema que con el reconocimiento solamente no alcanza, sino que hay que hacer políticas concretas de posibilidades de desarrollo de las comunidades y en esta lucha nos encuentra hermanado a la organización de vecinos sin techo como también a los pueblos originarios, con un objetivo fundamental que podemos seguir y que podemos incidir en cambiar las normas que rigen la vida de todos los ciudadanos, ¿no? Porque si nosotros no podemos incidir en eso, podemos... Este, para la emergencia habitacional, pero si no cambiamos lo fundamental, que son justamente la las normativas que reglamentan la convivencia y cómo se reparte la riqueza de nuestro país, no podemos realmente dar una respuesta clara y contundente a todo lo que venimos trabajando. Así que estamos en esto, eh, a partir de que empezamos a construir en el lugar, de que empezamos a hacer la vivienda que nosotros planificamos, que no es la vivienda que financia el Estado, tuvimos que dar una lucha para poder lograr que el Estado financie y que nos permita hacer la vivienda que nosotros planificamos, eh, ha sido un logro muy virtuoso porque nosotros con el mismo aporte económico que dan a la vivienda social que los demás planes de vivienda, al administrar nosotros el dinero y poder nosotros decidir sobre la tipología y materialidad de las viviendas, nos ha permitido desarrollar una vivienda... Esto es porque, bueno, al empezar a, a construir vivienda en el lugar, nos permitió bien eh, organizar y administrar el dinero y la preocupación nuestra, poniendo la vista siempre en lo que falta y no en lo que tenemos, tratamos de ser eficientes en la inversión y ser eficientes también en la construcción de viviendas. La forma de construir las viviendas que logramos encaminar fue por cooperativas de trabajo, de vecinos sin techo como de la comunidad Mapuche curruinca las viviendas del barrio intercultural son compartidas, 50% de las viviendas van para la comunidad mapuche y curruinca, 50% de las viviendas van para vecinos sin techo. Esto nos ha permitido desarrollar eh, un trabajo, se podría decir que es interdisciplinario de complementariedad, porque hemos logrado poner en funcionamiento las cooperativas de trabajo, también hemos creado una parte administrativa, y le hemos puesto clúster de vivienda a la fábrica, tomando eh, los mismos métodos que implementa el sistema capitalista en la posmodernidad, de cómo, cómo explotan y cómo, cómo llevan adelante la acumulación de, de riqueza, de la ganancia, pero en este caso dándole otro objetivo, que es el bien común, que es el bien de poder este, construir vivienda entonces, al desarrollar eh, administrativamente el clúster de vivienda, permite que vayamos firmando convenios de colaboración con distintas empresas que proveen los materiales para construir las viviendas, como también últimamente se ha incorporado a la construcción de, de, de vivienda una nueva materialidad que son los C-Panel. C-Panel es una, una forma de construir con paneles, ya no con todos los materiales tradicionales que llevan a trabajar con materiales pesados o hacer mucho esfuerzo para construir la vivienda, hoy con esta materialidad se simplifica la mano de obra, se aliviana la mano de obra y a la vez también se jerarquiza la mano de obra, porque ya no se usa como se usaba en las primeras viviendas que hicimos, eh, las hormigoneras, las carretillas, andar cargando todos los, los materiales a pulso, hoy en día con el panel se elabora en un galpón de trabajo y después se lleva a la construcción de la vivienda, y a la vez tiene la, la condición de que son paneles térmicos, hacen una vivienda más abrigada para este lugar de montaña donde vivimos, y permite, bueno, que se perfeccione la mano de obra, y ya no usamos más, por ejemplo, el martillo tradicional que se usaba en la fabricación de viviendas, sino que hoy en día se usan pistolas neumáticas y otros aditivos para poder hacer... Este, la producción de vivienda ya a una escala mucho más organizada, como también a través de las cooperativas que también se jerarquizan y empiezan a, a administrar no solamente el trabajo, sino también cómo se distribuye el capital de la mano de obra. Ahí lo que hemos nosotros desarrollado es una, una economía comunitaria, entonces este, la, la, la cooperativa de trabajo también tiene su autonomía, ellos discuten la forma de cómo van a hacer la vivienda, cómo se van a fondo fondos a través de los ítems de construcción, y eso va haciendo un círculo virtuoso que hace que todos nos potenciemos. ¿no? De la misma manera también, los mismos vecinos que, estamos, que están en Cristo aspirando a una vivienda ven y se hacen parte de esta metodología de trabajo, y eso ha permitido de que este, se armonice eh, la unidad de la organización, y en el transcurso del tiempo hemos ido avanzando en, en poner el objetivo mayor que es atender la emergencia habitacional y que para eso nos permite trabajar unidos, organizados y fundamentalmente tomando conciencia del proyecto político que llevamos adelante. Eso es lo que tenemos hasta hoy, nuestro objetivo es seguir desarrollando todo esto, seguir avanzando con este sujeto social, que es la conciencia de todas las familias que participamos en este proyecto, y el objetivo permanente, trabajo con el Estado para que se modifique, se creen políticas de Estado permanente que puedan atender la necesidad de las la familias más vulnerables. De la misma manera, vale destacar que en esta política de interculturalidad también hemos logrado impactar en la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, el pueblo originario mapuche, aparte de ser reconocido, tiene espacios y uno de los hechos Trascendentales es que hace un año atrás justamente por primera vez se hizo la bandera Mapuche en la plaza céntrica de la ciudad y ahí está la bandera entonces argentina, la bandera de la provincia de Neuquén y la bandera del pueblo originario de Mapuche. Y todo esto nos, ha, nos permite seguir adelante. Mucho entusiasmo trabajando, pero a la vez también cambiando, eh, construyendo una forma dinámica que tiene que ver con aspectos principales a través de la conciencia que vamos generando con todas las toda la familias que pertenecemos tanto a Vecinos Sin Techo como a la comunidad mapuche Inca y también hacer una política de intersectorialidad con otros sectores que se suman a atender esta necesidad de la emergencia habitacional y construyendo una política que está en pleno desarrollo de interculturalidad. Bueno, dejaría hasta ahí para escuchar si alguna pregunta. Muchísimas gracias, eh, Juan. Ha sido una óptima presentación de un proyecto que ha ganado el premio de producción social del hábitat a nivel latinoamericano y que desde JICA América Latina consideramos uno de los proyectos y de los procesos más transformadores que existen en este momento en toda la región y justo. La experiencia de Vecinos Sin Techos, entre muchas otras, será parte del Atlas de Producción Social que estamos trabajando eh, desde la oficina. Les agradecemos mucho entonces si damos pie a las preguntas. Eh, aquí hay algunos eh, agradecimientos en el, en el chat de, de parte de varios colegas y varias colegas. Adelante a las preguntas para Claudia y para Juan. Diego Poncio dice, hola. ¿Quieres preguntar algo, Diego? Sí, adelante. ¿Quieres abrir tu micrófono y presentarte, por favor? Ok, no te funciona. Entonces, si quieres, escribe aquí tu pregunta. ¿Alguien más que quiera preguntar mientras Diego eh, escribe su pregunta aquí en el chat? Arriba había una solicitud de Karen Solís de, por favor, poner los datos de Claudia para que eh, o de Fundasal para que puedan contactarse con ustedes. Aquí Diego dice, ¿cómo fue el asesoramiento técnico en la construcción? ¿Las instituciones estatales aportaron técnicos? Yo creo que la pregunta es para vecinos sin techo. Adelante. Bien, muy buena pregunta. Y sí, nosotros a partir de que se sanciona la ley a nivel nacional, inmediatamente lo que se pide es un financiamiento para la planificación participativa del barrio. Es así que el Ministerio de Economía de Nación da un aporte económico para pagar a 11 técnicos que pudimos transitar 42 talleres de planificación participativa y allí los técnicos también innovando en esto, este, pudieron trabajar con, los, con, con toda la familia, pero nosotros queríamos proponer y cómo queríamos que fueran nuestras viviendas que anhelábamos que tenían que ser superadoras a todo lo existente. Por lo tanto, el método que utilizamos nosotros fue hacer una crítica a la vivienda social. Recorrimos los distintos barrios que existen en San Martín de los Andes, hablamos con los vecinos, nos, nos, pudimos ver las viviendas, vimos la, las fallas que tenían de construcción, qué cosas le gustaría a la familia mejorar, y en base a eso fuimos después trabajando en los talleres y planificando la vivienda para el barrio intercultural en cuanto a espacio, en cuanto a calidad de materiales y en cuanto a calidad de confort y termicidad que deben tener las viviendas. ¿no? Para que no pase lo que venía pasando en las viviendas sociales, que al ser viviendas muy estandarizadas que tienen una cobertura, por ejemplo, de un ladrillo cerámico que se usa mucho acá, y después el resto de las divisiones internas con materiales muy precarios, como es, por ejemplo, la perfilería metálica y después todas planchas de durlo, eh, poder hacer una vivienda más confortable, y bueno, de ahí surgieron el, la tipología de vivienda que construimos en el barrio intercultural. Muchísimas gracias. Eh, Diego pregunta, ¿cómo estaba conformado este grupo de técnicos? No sé Entiendo si me. Sí. sí, es para ti. Luego hay una pregunta de Mariana Net. Adelante con la respuesta Bien. de Diego. Los criterios de la conformación del equipo técnico también lo, lo, lo, lo, lo hicimos nosotros, atendiendo las necesidades que teníamos que desarrollar en el barrio intercultural. Entonces ahí participaron paisajistas, arquitectos, biólogos que estudiaron toda la, la naturaleza preexistente. Eh, la parte social, se si es un relevamiento de toda la familia, arquitectos, eh, eh, agrónomos que estudiaron la, toda, la, toda la composición de, del barrio, cómo era el terreno, eh, se hicieron estudios de altimetría, eh, previendo eh, todo lo, lo, lo que necesitaba tener el barrio, y ahí hubo también un trabajo interdisciplinario y, y todo eso... Es, copiló y se rindió al Ministerio de Economía que financió el proyecto y todos los financiamientos de las viviendas vinieron en base a ese estudio que se hizo y de esa manera, bueno, pudimos avanzar en el barrio de una manera realmente que para cualquier familia o vecino que va a ver el barrio se quedan sorprendidos, ¿no? No solamente por la forma en que está construido el barrio, cómo se han instalado las viviendas, sino fundamentalmente este, toda la la, la, la ubicación que tiene esto de, de, de poner en valor la cosmovisión del pueblo originario mapuche en cuanto al respeto de toda la, la diversidad eh, de vida existente en el lugar como también la ubicación de las viviendas en, en, en islas circulares. Gracias, eh, Juan. Adelante, Mariana, y luego hay una pregunta eh, en el chat, después de Mariana la leemos. Adelante, Mariana, con tu participación. Bueno, muchas gracias, eh, buenos días para todos, y buenas tardes. Excelente todas las presentaciones y lo que se está debatiendo. Y quería complementar también la, lo que, la excelente descripción que hizo Juan, en el tema del trabajo interdisciplinario e intersectorial, porque el proceso que nosotros planteamos en ese momento, que eran 11 profesionales, nos basamos en un trabajo muy importante que ya venía desarrollado por los vecinos sin techo, que era un documento de comunidad de cambio. Ellos ya habían hecho eh, un proceso de interculturalidad previo, y también fue importantísimo eh, la participación que tuvieron los dirigentes de las organizaciones que participaban, nosotros hacíamos espacios de trabajo interdisciplinario que le llamábamos esquicio, teníamos que elaborar los materiales en los cuales íbamos a trabajar en los talleres de asamblea, donde eh, los vecinos participaban con nosotros, y ya en la misma elaboración de esos instrumentos que lo hacemos en conjunto, por eso es la transdisciplina, eh, ellos nos iban sugiriendo eh, intervenciones, correcciones, y muy bien sabe Juan que después nosotros íbamos y se los presentábamos ya a todos ellos, este, todos los dirigentes, y ellos nos corregían totalmente las dinámicas, los materiales, cómo íbamos a hablar, porque eran actores, eh, digamos, directos después en los talleres, con nosotros multiplicábamos, porque eran a veces talleres este, donde participaban eh, 100 familias. Entonces un profesional o un conjunto profesional solo no lo puede hacer, entonces con ellos participamos, discutíamos y terminamos de ajustar esa, esas técnicas. Además de hacer procesos de planificación estratégica, incidencia en política, también desde los técnicos y los dirigentes, mostrando a la sociedad esta situación, ¿no? que en este caso eh, no es como, como planteaba Claudia, ¿no es cierto?, en El Salvador, de violencia y la guerra, pero sí nos montamos, como decía Jorge Andrade, en un proceso histórico de exclusión, de guerra, de apropiación de tierras, y que el problema, digamos, de la lucha por la tierra sigue actualmente, y más actual que nunca está eh, la discriminación que está sufriendo el pueblo Mapuche. Entonces, este proceso de diseño participativo no se monta sobre metodologías o técnicas este, puristas, sino que interactúa, se nutre, se enriquece con todo el proceso histórico y todo el conocimiento que este, los grupos organizados, los dirigentes, aportaron. Esta es una producción colectiva no es un diseño de autor. Este, acá las profesiones nos pusimos a reaprender entre nosotros y con los dirigentes sociales, y creo que entre todos aprendimos. Nada más eso. Muchas gracias. Y Jorge Alberto hace una pregunta eh, sobre eh, si se puede ampliar un poco la información relacionada con la generosidad del pueblo mapuche de compartir su tierra con los vecinos. Adelante, Juan. Eh, sí. Eh, nosotros a partir de que nacimos como organización social para poder llevar adelante el barrio intercultural, eh, lo hicimos en el marco de, de una movilización multitudinaria y en el Salón Municipal, un espacio de acceso público y donde eh, funcionan las autoridades a nivel local, eh, llamamos, ante la pasividad del entonces Ejecutivo Municipal, llamamos a una marcha que la llamamos la Marcha de los Despertadores. En esa marcha lo que llamamos como objetivo central es poder darle a la idea esta de generar el, el, el barrio intercultural. Entonces, eh, llevamos un documento escrito, como previamente habíamos... Eh, ...acta acuerdo que estábamos haciendo, eh, bueno, eso, ellos no, no se atrevieron a firmar esa acta, como no se atrevieron a firmar esa acta y como había tanta movilidad social... Eh, los invitamos a que asistieran como testigos y firmaron como testigos de ese acontecimiento. En ese documento que firmamos allí, nosotros decimos que nosotros como ciudadanos argentinos reconocemos al pueblo mapuche como pueblo preexistente al actual Estado argentino, sujeto de derecho y que estos territorios que hoy ocupa San Martín de los Andes, por ser el pueblo ancestral, le pertenecen al pueblo originario mapuche. Y pedimos en ese documento el Estado Nacional haga lo mismo, lo reconozca y le devuelva a la tierra. Ese documento fue el puntapié inicial. Posteriormente a eso, año 2005, entonces Néstor Kirchner viene a San Martín de los Andes y en el protocolo presidencial entra... Esta nos íbamos a movilizar para evitar que ocurriera eso, bueno, el marco del protocolo y la presencia del presidente de la Nación es un convenio de factibilidad, diciendo que este proyecto era factible y ofreciendo desde el Estado Nacional una colaboración a través del Ministerio de Obras Públicas de Nación. Eso fue lo que habilitó para que el prosperara el proyecto de ley que posteriormente trabajamos. Después, en el proyecto de ley, concretamente, lo que queda plasmado también en un hecho inédito, inédito histórico es que el pueblo originario mapuche cede en carácter de uso a perpetuidad a la Asociación Civil Vecinos sin Techo, 100 hectáreas para hacer el barrio intercultural. Entonces, las familias que vamos a vivir y que estamos viviendo en el barrio intercultural no somos dueños de la tierra, somos dueños de la vivienda. Y el al dominio de, del pueblo originario mapuche y la forma de habitar el territorio es comunitaria. También es un antecedente inédito en el país porque es la primera vez que se hace una extensión de derecho que antes era solamente reconocido a los pueblos originarios, ahora también los ciudadanos argentinos podemos vivir en tierras comunitarias. Y eso es un gran logro porque en un municipio como San Martín de los Andes, que tiene una fuerte impronta de ser una ciudad turística y por ende mucho emprendimiento inmobiliario privado, eh, hace de bueno de que no haya tierra para la vivienda social. Esta forma de poder hacer el lugar intercultural vino a dar respuesta a eso. Y a la vez obligó también que el municipio compre tierra y atienda la emergencia habitacional. Así que es un doble logro, pero es muy destacable esta, esta experiencia que pudimos llevar adelante de poder, de, de acuerdo con la comunidad originaria mapuche y que, haya, que hayan hecho este gesto de verdadera solidaridad de ceder territorio para la vivienda social. Muchísimas gracias eh, Juan, excelente. Eh, aquí también Jorge Alberto dice una excelente manera de concretar derechos. Un abrazo y gracias por compartir. Eh, no sé si hay eh, más preguntas para los colegas y las colegas que han participado el día de hoy. Ya llegamos a las dos horas de eh, taller. Si no hubieran más preguntas, que no veo en este momento en el chat, les recordamos que vamos a compartir las ponencias que han presentado y los documentos eh, que han querido que ustedes conocieran independientemente de los powerpoint eh, por correo como hacemos cada vez al finalizar una de las sesiones de este webinar así como la grabación eh, pueden obviamente compartirla luego compartiremos todas las presentaciones y todas las grabaciones para que otras personas puedan acceder a ellas entonces si no hay más preguntas y agradeciendo una vez más a las personas que han participado el día eh, eh, de hoy. Eh, los invitamos a eh, estar con nosotros la próxima semana, el miércoles eh, lo dedicaremos esta vez en la quinta sesión del webinar a tecnologías eh, constructivas. Tendremos otra vez una mesa muy variada de personas de diferentes países y entonces los esperamos y las esperamos el próximo miércoles. Cualquier duda ya conocen nuestros correos para ponerse en comunicación con nosotros. Les agradecemos muchísimo su tiempo y una Abrazo a todos los países de América Latina. Hasta luego. Hasta luego.